7 de la mañana, 39 minutos, siete horas, 39 minutos en Aldía Noticias. Como siempre, un saludo fraterno para nuestros amigos que están conectados a través del de Dial 104.3 y también en aldía.com.es. Muy bien, excelente. El saludo para todos y cada uno de nuestros amigos conectados y atentos a lo que sucede en Quevedo, la provincia y el país. No, Siete de la mañana, 40 minutos, siete horas, 40 minutos en Aldía Noticias. En breve, me avisa mi estimado Elvis, ya estamos conectados vía telemática con el abogado Roger Vallejo Pérez, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Mi estimado abogado Plutarco Cedeño Montes le saluda. Usted está, ya estamos conectados a través de 104.3 Gran Voz Radio a nivel regional y también en aldía.com.es. Abogado, la audiencia lo escucha. Buenos días. Muy buenos días, Plotarco, buenos días, amigos de Noticiero al Día, esta queridísima audiencia, muy contento de estar aquí. Soy Roger Andrés Vallejo Pérez, candidato al Consejo de Participación Ciudadana en el número 16 en la lista de hombres. Muy bien, mi estimado eh, abogado. Eh, ¿Cómo está el asunto de las papeletas? ¿Cuál es la recomendación? porque realmente en el momento que nosotros como eh, mandantes, como el soberano que vamos a, a sufragar, nos vamos a encontrar con otra papeleta que realmente tenemos que sufragar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se está manejando ese ente, mi estimado abogado? Eh, bueno, eh, voy a explicar un poco del, del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación es una institución que se encarga de promover los derechos de participación y el control social. El control social significa el hecho de que las personas participen activamente en, en servidores, en observar si en los asuntos de interés público, o sea, en el tema que puede ser temas municipales, temas de los ministerios, eh, por ejemplo, temas relacionados con la salud pública, existen actos de corrupción. Eso es el control social, determinar si hay actos de corrupción. Ya, esta institución tiene esas atribuciones de, de promover estos derechos y además de ello tiene facultades de designación de autoridades. Designa a las autoridades de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, superintendencias. En, en, actualmente está conformada por siete consejeros y en estas elecciones se eligen siete consejeros, que son Tres consejeros hombres, tres consejeras mujeres y un consejero por la lista de pueblos y nacionalidades. Eh, re respecto a cada papeleta hay un, eh, a cada dignidad, ¿no? La dignidad de hombres hay una papeleta, la dignidad de mujeres hay otra papeleta y la de pueblos y nacionalidades otra papeleta. En, la una se escogen tres, en las dos se escogen tres y en la última se escoge solamente uno. Así funciona la papeleta para el Consejo de Participación Ciudadana actualmente. Eh, el tema, sí es un tema de coyuntura del Consejo de Participación Ciudadana, por el hecho de que ha tenido varias crisis institucionales. Recordemos que hubo un referéndum, una consulta popular anteriormente, en la cual se creó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y se cambió el sistema de designación de los consejeros al los consejeros que antes se lo realizaban mediante un concurso que realizaba el Consejo Nacional Electoral, cambiándole por un sistema que es el actual, que es un sistema de elección popular. Y actualmente se está planteando un referéndum en donde se, eh, se está pensando eliminar ese sistema de designación de elección popular y se va a cambiar por otro en el que se organice este proceso por parte de la Asamblea Nacional. También otro punto que, está, que es referente al Consejo en la actualidad, es el hecho de que se estén pensando en eliminar las atribuciones de designación de las autoridades. Concretamente, en los anexos de la pregunta refiere que se designan 77 autoridades y esas facultades se quieren quitar al Consejo de Participación Ciudadana y trasladarlas a otros órganos de control eh, y específica, específicamente que se realice la designación por parte de la Asamblea Nacional. ¿Te la... Minutos, 7 horas 44 minutos. Estimado abogado Vallejo, ¿hay la suficiente difusión para que nosotros los ecuatorianos tengamos clara la película realmente hasta qué ente y cuál es la competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En realidad, no. En realidad, lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, eh, por qué es de quién restar atribuciones, es algo que no se conoce realmente. Eh, ¿Por qué? Por lo que podemos ver, eh, yo considero que aquí hay más, más que el deseo de mejorar el, la designación de autoridades, la transparencia. Lo que se ha buscado más bien es mantener las estructuras de poder. En este caso, lo que se habla se criticaba. Eh, hemos escuchado mucho en la actualidad que se critica el sistema hiperpresidencialista que, que actualmente tiene nuestro país, pero con esta consulta popular, está estableciendo que obviamente lo haga eh, hagan el proceso de designación de autoridades de control algunas instituciones en donde se incluye también a la presidencia de, de, la, de la república que designa eh, personas que van a conformar las ternas que se eligieran para autoridades de control. Entonces definitivamente lo que estamos es eh, subiendo el poder en la presidencia, subiendo el poder en la Asamblea Nacional, y obviamente la idea que tuvo la Constitución de 2008 fue hacer que, que ese poder no se concentre en la Asamblea. Es más, se consideraba que la Asamblea no debería ser aquel órgano que se encarga de designar autoridades, sino un órgano que, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que tenga la participación de personas, personas comunes, eh, eh, ciudadano de a pie. Entonces, bueno, ¿cómo se organizan estos procesos? Eso es algo que no se difunde, que no se conoce. Ya, el Consejo de Participación Ciudadana tiene varias atribuciones, las principales, como su nombre indica, participación. Es decir, el hecho de que las personas se involucren en, asunto, en los asuntos de interés público. Un mecanismo de participación, que es el más conocido, es el mecanismo de la silla vacía, en el cual puede acudir un ciudadano al Consejo Metropolitano, al Consejo Cantonal, y puede participar en las sesiones con voz y voto. Entonces es considerado como otra... Otra persona que tiene ese poder de elegir en una sesión es un mecanismo totalmente bueno porque permite que cualquier ciudadano se involucre. Pero la cuestión es que tiene que hacerse viable ese mecanismo para que los ciudadanos puedan participar en las sesiones que se dan. Y de allí tenemos los mecanismos de control social. Los mecanismos de control social más conocidos son las vedurías ciudadanas. Las vedurías ciudadanas revisan un asunto concreto de interés público. Por ejemplo, las vedurías ciudadanas más conocidas son aquellas que se utilizan para la designación de autoridades. Tenemos varios procesos de designación de autoridades en curso. Está el proceso de designación del de defensor del pueblo, del defensor público general. Eh, hay un asunto de coyuntura bastante profundo, que hay bastante discusión, bastante debate, que es el tema de la designación mediante ternas del eh, presidente del Consejo de Adjudicatura, que recientemente tuvimos el, eh, la audiencia llevada ante la Corte Constitucional, donde eh, se les pidió la comparecencia a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana uh, y ha intervenido la Corte Constitucional llevando este caso. Pero, ¿qué tenemos aquí? Y es algo que yo sí quisiera topar. no eh, Tenemos el tema de que el Consejo elige a las autoridades y, obviamente, hay intereses. Definitivamente hay intereses, tenemos ...una crisis institucional en el Consejo de Participación Ciudadana... ...eso tenemos que estar conscientes los que estamos postulando para eh, los que estamos postulando para esta dignidad... ...los que somos candidatos. Eh, recordemos que el Consejo de Participación comenzó con la presidencia de José Carlos Tuárez... ...quien era el presidente que fue cesado y destituido por la Asamblea Nacional... ...luego pasó a la presidencia de Cristian Cruz... ...quien fue cesado y destituido por la Asamblea Nacional... Después pasó a la presidencia de Sofía Almeida, quien se le removió del cargo y se le quitó de la presidencia y actualmente está Hernán Ulloa, que también está en la cuerda floja por el hecho de que se habla de que podría haber incumplido una sentencia de la Corte Constitucional referente, referente a la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, porque ha habido una demora en el tema de las ternas. Y en definitiva, ¿qué tenemos? En realidad esta inestabilidad. Que, que se cambien las autoridades e institucionalmente eso afecta, porque si se cambia la cabeza, obviamente la institución no funciona. Y bueno, yo, yo he palpado esa crisis institucional y creo que todos hemos palpado, en un, aunque sea en una forma indirecta. Yo he sido usuario del Consejo de Participación en el hecho de que he organizado varias vedurías para, para fiscalizar actos de corrupción. Cualquier ciudadano puede organizar una veduría por ejemplo, si yo considero que el municipio ha hecho una obra y considero que los recursos que se han utilizado no han sido correctamente obtenidos o se ha pagado más de la cuenta. Lo que yo hago es eh, reunirme con un grupo de ciudadanos acudir ante el Consejo de Participación Ciudadana y decirle, mire, yo quiero hacer una reduría. Obviamente el ciudadano no tiene esa capacidad eh, profunda para conocer los temas técnicos, pero el Consejo de Participación, ¿qué tiene que hacer? Dale un técnico que le acompañe, que le permita tener las posibilidades de que esta persona observe si los procesos de contratación han sido transparentes, si no ha habido un costo excesivo, y eso ellos lo determinan a través del acceso a la información pública. Miran la documentación, revisan y hacen un informe de auditoría que se presenta y que obviamente puede tener recomendaciones que pueden enviarse en el caso de que se considere que ha habido una apropiación indebida de fondos públicos se puede remitir el informe a Contraloría General del Estado para que emita las responsabilidades responsabilidades civiles administrativas indicios de responsabilidad penal o a fiscalía ya directamente para que inicie los juicios penales contra las personas que se considere que roban recursos públicos entonces en este ámbito es positivo el tema del control social. Pero, ¿qué ha sucedido? La anterior consulta popular que dio origen al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tenía una, una, un, una idea importante que decía que la misión de este Consejo Transitorio era fortalecer los mecanismos de participación y control social, y eso fue lo que se le preguntó al pueblo. A la final, cuando eh, vino el Consejo Transitorio, lo único que vino a cesar autoridades, designar otras que tenían cargos de encargo, que siguen manteniéndose hasta la actualidad el encargo. Están prorrogadas en funciones. Eh, tenemos esa misma crisis, la, la prórroga podemos ver en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que, que está allí. Y, y a la final, sí, se eliminaron varias autoridades de las que estaban. Eh, tenía la tarea este Consejo de Participación Actual, de continuar con el proceso de designación. Pero, que nos llama la atención? Que también eh, hubo la crisis institucional y también no se han podido completar los procesos de designación. Tenemos a un, un Contralor, que obviamente podemos ver cómo fue designado eh, estaba el, el Contralor en ese entonces subrogante que tuvimos eh, supimos que ya está procesado por el caso Las Torres y obviamente deja una persona que, que, que también está prorrogada en funciones y la tarea del Consejo de Participación en ese momento es darle esa seguridad al país de designar un Contralor para que sea correcto, para que no puedan ven, venir un ciudadano que se le determinó la responsabilidad y decir impugno esta determinación de responsabilidad, de, por ejemplo, que me ponen que yo he hecho desperdiciar 100 mil dólares, yo digo, no, pues que el contralor que estaba, que estaba designado no es la autoridad competente. Y obviamente un tribunal va a decir, cierto, esta no es la autoridad competente de dejo de baja, y esos 100 mil dólares no se recuperan para el pueblo. Entonces, estos problemas sí tienen una incidencia. El hecho de que también tengamos esa inestabilidad, por ejemplo, en el, en el tema de tener un defensor del pueblo. Eh, recordemos lo que pasó con Freddy Carrión, que ya abandonó la defensoría del pueblo, debería continuarse con un proceso para designar. Tenemos un defensor del pueblo encargado. Entonces, también es cuestionable y había sido del mismo seno del Consejo, el Secretario General. Entonces, son cosas que llaman la atención. Se han dilatado tanto los procesos de designación de autoridades y hay que tener responsabilidad en este caso. Responsabilidad para llegar al Consejo y designar las autoridades. Claro que tenemos una amenaza en el Consejo y es que se le elimine esa atribución de designación de autoridades que actualmente ostenta. En ese sentido... Eh, hay un punto que sí es cierto de respecto del Consejo de Participación. El Consejo de Participación actualmente no se avisora que se vaya a eliminar, que es lo que se ha hablado de que es una institución que debe desaparecer. Pero ¿por qué suele decirse que debe desaparecer? Es porque no se conoce el contexto. Por ejemplo, en el tema de las designaciones de autoridades, no es que el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, en el tema del Defensor del Pueblo, viene y designa directamente la autoridad, sino que se hace un concurso de oposición y méritos y el que hace la, el proceso de selección es una comisión de, ciudad, eh, de selección cómo está conformada esta comisión de selección por ciudadanos un ciudadano común puede postularse para la comisión de selección entiendo que inclusive el consejo de participación tiene hasta el 13 hasta el día de mañana abierta la posibilidad de que cualquier ciudadano participe y sea miembro de la comisión de selección por decir de, de el, de la Defensoría del Pueblo, puede ser también del Tribunal Contencioso Electoral y ellos están revisando que efectivamente se, se cumplan los parámetros los candidatos a, a estas dignidades y obviamente también en esta comisión de selección la otra mitad es conformada por una persona designada por cada, cada autoridad de las funciones del Estado. Entonces tenemos una dualidad aquí en las comisiones de selección, una mitad de ciudadanos, una mitad de personas designadas por las funciones del Estado, es decir, la conjugación de dos poderes, el poder ciudadano y el poder público. Y además tenemos el sistema de veedurías que es el que se debe encargar de revisar que este proceso se maneje de forma correcta. Es ese proceso que tenemos actualmente, que me parece que sí garantiza la participación del ciudadano común en temas que son tan importantes como la designación de máximas autoridades de control del país. Eh, ahora eh, toca plantearle también a la ciudadanía, vamos a cambiar ese proceso en el que ustedes podrían participar directamente en la designación de una autoridad, por otro proceso en que los candidatos ya los prepara la presidencia de la República, los prepara la Fiscalía y elaboran una terna que la Asamblea Nacional solo tiene que recibir la terna y decir, bueno, de esta terna que mandan, porque hasta en la consulta dice, es el primero de la terna que se tiene que elegir ya, designamos al primero que está en la terna. Prácticamente ya viene preseleccionada la autoridad que va a ejercer el control y a mí lo que más me llama la atención es que, que sean autoridades de control Precisamente sobre cuestiones, por ejemplo, que, que son de la misma presidencia de la República, por el hecho de que la presidencia tiene a cargo los ministerios. Y yo designo la autoridad de control que, que va a evaluar la actuación de los ministerios, es como que yo pongo quien me controle, o sea, es un poco contradictorio, a pesar de que obviamente hay, va a ser un sistema con varias instituciones, pero a la final de esencia es que yo voy a decidir quién me va a, a controlar, ¿ya?, y en cambio, y por eso yo considero que es una piedra en el zapato del Consejo de Participación Ciudadana, porque se organiza un concurso, hay ciudadanos que, que están viendo y obviamente el poder, eh, el poder público no sabe quiénes son estos ciudadanos, no sabe si se los puede comprar, eh, es incómodo y se los selecciona encima por sorteo. Entonces es un tema que le deja bastante incertidumbre de quién puede ser el que participe en estas comisiones de selección. Ahora, en cambio, es más certero para el poder público el hecho de determinar quién va a ir como autoridad de control. Entonces yo sí veo que se le resta la participación a la gente en estas cuestiones que son importantes para fortalecer eh, una certeza que tenga en cambio el poder público, el poder de turno, de que pueda determinar quién va a controlarle. Entonces sí, yo sí le veo un poco peligroso el tema de la consulta popular. Y yo, yo lo digo abiertamente, con, concretamente la eliminación de las facultades de designación que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Y también hay otra cosa que me llama la atención, si bien es cierto, ahí hay otra pregunta que dice reducir el número de asambleístas, que se oye bien de principio para la ciudadanía, pero también veamos si se, si conjugamos estas dos preguntas, ¿no? La, la designación por parte de la asamblea, la reducción del número de asambleístas, lo que me hace más posible es llegar a... a, Vallejo, políticos. a la... uh -huh. Mi estimado sí. abogado, ya. Correcto, eh, excelente, ya eh, este, a través de 104.3 Gran Voz y también al día.com nos ha explicado básicamente cuál es la competencia del Consejo de Participación Ciudadana. Eh, la recomendación final, mi estimado abogado eh, Vallejo, en el momento en que el 5 de febrero vamos a, acu a acudir a las urnas, eh, a elegir eh, alcaldes, eh, prefectos, concejales, presidente de juntas parroquiales y también en la papeleta. ¿Dónde están, van a estar los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? En sus palabras finales, mi estimado abogado, la recomendación. Muchas gracias por, eh, por las palabras finales. Bien, concretamente eh, mi recomendación es la siguiente. Eh, les invito a los ciudadanos a elegir personas que estén preparadas, que conozcan de qué se trata la institución. Eh, lo que le ha hecho mucho daño al país es que hemos tenido personas que llegan improvisadas simplemente para servirse del poder y no conocen la responsabilidad que tienen. Yo soy el abogado Roger Andrés Vallejo Pérez, el candidato más joven en este proceso de elecciones. Conozco cuáles son las atribuciones del consejo y he sido un usuario, he sido el usuario de a pie, y conozco cuál es la realidad que está atrás de quien quiere fiscalizar actos del poder público entonces si sí me identifico con la ciudadanía, soy de la ciudadanía y la mejor opción en estas elecciones es Roger Andrés Vallejo Pérez, el candidato en el casillero 16 de la lista de hombres para fortalecer los mecanismos de control social y permitirle al ciudadano ejercer el poder ciudadano muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la participación del abogado Vallejo, pues este, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Siete de la mañana, 59 minutos, 7 horas 59 minutos a través de aldia.com.es y también 104.3. Permítame por acá, Cardiomed, la doctora Elizabeth Castillo, cardióloga clínica, atención, valoración, riesgo prequirúrgico, control de ritma, holter de ritmia, electrocardiogramas, monitorización de presión arterial 24 horas, mapeo, prueba de esfuerzo, ergometría, Diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades cardiovasculares. Estamos en la siguiente dirección, Avenida Walter Andrade y Agdón Calderón, en la ciudad de Quevedo, a 100 metros de la gasolinera La Chiquita y del gimnasio Atlas. Recuerde, visite su cardióloga amiga, la doctora Elizabeth Castillo, cardióloga clínica, Llámela al 098-5689-172. Repito, 098-5689-172 doctora Elizabeth Castillo su cardióloga clínica muy bien, estamos ya prácticamente eh, culminando nuestro noticiero son las 8 en punto de la mañana 8 en punto de la mañana conmigo será hasta las 5 de este viernes en otra programación en al día con el agro y por supuesto en al día noticia, mientras tanto seguimos con la programación regular buenos días